buenos días. Bueno, se fue. Miren, el chef Leandro, quizás, para ¿verdad? no tampoco eh, uno eh, hablar lo que no es, quizás por el momento no supo contextualizar lo que quiso transmitir. Lo conocemos, mi amigo, o sea, un tipo de trabajo, pero tú tienes que cumplir, o sea, porque tú seas famoso no quiere decir que tú no cumpla Ahora, yo me imagino que él quiso expresar, yo, yo me pongo en su lugar, de que mientras gente de trabajo, que sale de trabajar, lo detiene por el toque de queda, esos mozalbetes que vivimos criticando, que en lo, en, principalmente en los sectores, aquí están los bares ven, ven, vendiendo bebidas, hagan la ley seca como en Chicago, la ley seca, no se vende alcohol. Ah, pero entonces a cervecería, ¿eh? a Brugal, y esa empresas que venden alcohol, ¿eh?, y que me excusen mis amigos que tienen licor esto, pero tenemos que poner todo el mundo, para la bebida, la venta de bebida, ¿eh? ley seca, porque la gente sale a beber, esos barrios no salen eh, a, a visitar a la abuela ni a la tía, esos barrios que salen a beber, ley seca, cero bebida, para que tú veas, ¿a dónde va a salir la gente sin bebida? Llamadita, buenas, buenos días. Sí, sí buenos su nombre, días. ¿la dónde, por favor? opinar no. Desde Nueva York, Antonio Cabrera. ¿Desde dónde nos llama? Sí. Nueva York. Ok, ¿de qué parte de Nueva York? Del Bronx, Nueva York. Del Bronx, su nombre, su nombre, dígame. Antonio Cabrera. Antonio Cabrera, desde el Bronx, Nueva York. Adelante, Antonio. Mire que lo que sucede es que en ningún país, en un gobierno democrático, puede eh, reprimir a los ciudadanos de la libre circulación lo que estamos identificados 100% es que los negocios los establecimientos que sí pueden ser eh, restringidos de, de estar abiertos para esto. Pero esto de un pueblo, ¿a quién va a contaminar un ciudadano que se transporta de, en un vehículo con un acompañante y va de un punto A a un punto B y no se paren en un establecimiento comercial ni nada por el estilo? A lo que sí se debe controlar es a todos esos establecimientos el que si una bodega va a estar o un colmado va a estar abierto que se que se le solamente se le permite una, una puerta porque son eh, establecimientos esenciales que una persona podría comprar eh, algún tipo de comida o algo pero esto de, li, de, de, de oiga esto de prohibirle a la persona el libre circulamiento eso es inconstitucional es ilegal no, no, y ahí que, una persona no va a contaminar no, a nadie no no no explicar Alejandro gracias por su llamada desde Bronx la gente activa a través de Canal América, del 10-14 de Últimos Cables. Mire, Leandro, para eso el presidente solicita estado de emergencia. Recuérdense que Veloz lo explicaba y aquí lo hemos explicado. Una cosa es el toque de queda y otra cosa es el estado de emergencia. El estado de emergencia le permite al Ejecutivo tomar una serie de decisiones que están fuera de la Constitución, como el libre tránsito. Es verdad, es un derecho constitucional, pero si hay un estado de emergencia que se pide eh, eh, eh, si hay un, una guerra, ¿verdad? Eh, una sí. pandemia, como en este caso, y otras situaciones. Entonces, el gobierno eh, pide un estado de emergencia al Congreso, el Congreso lo aprueba y puede tomar medidas como la prohibición del libre tránsito eh, eh, sea 24 horas o a X horas. O sea, pa, para que estemos claros. Ahora bien, la ley seca. Yo estoy de acuerdo con usted, Leandro, cuando dice de que esos establecimientos comerciales que son los que están más perjudicados, no han puesto de su parte, porque si aquí cumplimos con el toque de queda, el COVID tenemos caso a diario, gente se está muriendo a diario. Entonces, si no ponemos de nuestra parte, esto no va a terminar y va a ser más larga la espera. Por ejemplo, en Nueva York, allá donde ustedes están, yo estuve los otros días, en el mes de, de julio, eh, estuve allá en Nueva York, y las cosas han ido fluyendo, eh, incluso eh, ya, lo, eh, ya los restaurantes le van a permitir vender adentro y una serie de cosas, pero es porque, como usted lo dice, como dice, eh, dice el otro compañero, las cosas ya se han ido cumpliendo poco a poco y los contagios han disminuido prácticamente su mínima expresión. Pero entonces aquí en, en RD no queremos, no queremos contribuir con nosotros mismos. Ese es el problema, es verdad, en un vehículo nadie se va a contagiar, pero hay gente que, que se es la jodida vaina, habemos gente que salimos a trabajar, que venimos a trabajar, y hay otros que, que, que, que unos van para su casa, que salen de trabajo, otros salen de su casa a beber. Ley seca, señor presidente, atención, ojalá que aquí haga un consejo de gobierno el próximo mes, aunque yo estoy esperando la, la invitación veloz mira como esta semana vengo en traje por si acaso por si me llaman para, para ir a la foto con el presidente salir huyendo para allá con mi traje y corbata digo me quito la corbata ¿eh? Eh, yo lo voy a decir presidente oye ley seca que no vendan bebida alcohólica que le cierren la venta de bebida alcohólica a las empresas a esas empresas grandes a esos monstruos grandes para que usted vea quién va a coger para un barrio o para un colmadón a beber si no hay cerveza fría ¿Quién? Tú. Ah, llamadita, esta llamadita veloz, 809-725-0505, buenos días Saludos, buenos días Sí, que no se de dónde Sí, es Manuel aquí de Ciruelillo. Adelante Manuel eh, Totalmente de acuerdo con, con la ley seca porque en realidad eso es lo que la gente anda eh, buscando en el medio Es eh, a través de bebida alcohólica, de la juca, de, de, de, de, de andar en gozadera yo estoy totalmente de acuerdo. Y otra cosa, Roberto, mira, cuando, cuando tú hablabas de los combustibles, cada vez que ellos publican esos combustibles semanalmente, eso es una ofensa al país, a la clase media, a los pobres. Hay que tener un Toyotica para moverse. Que todavía en este tiempo estemos pagando tan alto el combustible Pero, Dios mío, eh, eh, eh, y eh, bajándole eh, par de pesos. ¿cuál, ¿Cuál es tu nombre? Manuel, la el del Manuel, ¿tú, ¿tú viste el análisis que nosotros hicimos? Eh, eh, y Tobin no. Cuando era candidato presidencial Por el PRSC Tiró una fórmula que decía Que nosotros pagábamos 50% de lo que cuesta la gasolina e Impuesto Y que nosotros éramos socios de la refinería Entonces el presidente lo, eh, Luego que él declinó Pasó a apoyar a Luis Abinader Y Luis Abinader lo puso en el puesto Y ahora le preguntaron Señor director, búsqueme la noticia Para complacer al televidente Le preguntaron sobre la fórmula que, que ha pasado, porque ya debería la gasolina de haber bajado por lo menos 50 o, o, o 100 pesos, digo yo, según Hitovic no. Ah, pues él comenzó a responder, respondió lo que él quiso, menos su famosa fórmula. Eh, eh, ¿Tenemos ahí a Hitovic no, señor director? No, vamos a recibir la llamada, en lo que el señor director me busca, ahí tobe o Buenos días, ¿a quién tenemos en la línea? Sí, buenos días, mi nombre es Frank Díaz, desde Nueva York estoy llamando, Long Island. Long Island, Franklin Díaz. Adelante, Franklin. Eh, primero, déjeme felicitar Juventud de usted, juventudes, ustedes dos. Gracias por apoyarnos en todo en la República Dominicana. Venimos con, con, venimos con un concurso. Cuando la cosa se estabilice, para toda nuestra gente de Nueva York, le vamos a regalar vuelo gratis. Pero, pero eso a ah, paso. Eso sería, ¿eh? es, esto sería interesante. Cuando la, así... cuando la cosa se normalice, usted ve que lo vuelve y eso. Ahora no, porque estamos todo el mundo todavía en espera. Dígame, mi Ay, hermano, hijo. desde Long Island. Eh, mira, yo soy de, de, de Nueva York, yo tengo 30 años aquí. Eh, estuve en la República Dominicana cuando empezó la pandemia Yo me fui en enero y regresé hace 15 días. Eh, realmente me da mucha tristeza que el pueblo dominicano no acarta a las autoridades. Realmente y mayormente en mi pueblo, casi todo el mundo tiene influencia. de que Atrapan a alguien en un toque de queda, llamo, hacen una llamada y vienen a ver los puestos. Entonces, aquí, cuando viven aquí, sí respetan nadie, porque aquí no hay llamada, aquí le dan para dentro. Sí, eh, eh, se fue. Ok, gracias por No, su... no, yo sigo ah, aquí, sigo sí, aquí. Sigo mi, aquí. Mi, mira lo que pasa. Eh, por ejemplo, allá, ¿qué se está haciendo en Nueva York? Atención a la autoridad de aquí. A todos los restaurantes de Nueva York, ¿le, le prohibieron o, o le pausaron para no decirle prohibieron, le pausaron la licencia de vender alcohol. ¿Por qué? Porque allá se estaba dando el problema de que a los restaurantes principalmente le dieron la, la, el permiso para abrir eh, un área eh, externa eh, en el frente, en las calles, para que así no tuvieran un sitio cerrado, o sea, adentro. Pero ya estaban comenzando con la juca y la chupadera. Prohibida la licencia de bebida a todos los restaurantes. El restaurante que lo encuentren bebiendo vendiendo una cervecita, 10 mil dólares de multa, creo creo que la multa. Así es, ley seca para este país. Porque esa gente, mira, ahí tenemos imágenes, señor director, póngame la imagen ahí, para que ustedes vean el fin de semana cómo recibían a la policía. Miren cómo recibían a la policía en los barrios, vean, ¿eh? ¿Eh? a pedrada, mire, mire, mire eso, ...eh... tiro y pedrada. ¿eh? Pero eso no es una casa de familia, eso es un colmadón de la capital. ...eh... Es un colmadón. Entonces, ¿cómo podemos... ¿Cómo podemos entonces decir que están abusando los policías? Óyeme, esos policías son héroes. No es que yo defienda a la policía de aquí. Algunos son corruptos y se les pasa la mano. Pero esos policías están haciendo su trabajo, protegiéndonos a todos los dominicanos y dominicanas. Y miren cómo lo esperan a, a, a esos hombres y mujeres que arriesgan su vida. Pero si ese colmadón no tiene cerveza fría, ¿eh? Ni tiene brugal, ¿eh? ¿qué van a hacer un comador? y a comprar una funda de pan y una libre de arroz y se van para su casa porque entonces es que en este país yo no entiendo que, que, que todo el mundo nos damos cuenta de las cosas y las autoridades como que no saben tomar una decisión ah, pero ahí están los intereses de esos monstruos, de las bebidas ¿eh? eso están tranquilos en su casa pero el pueblo muriéndose el pueblo muriéndose de COVID pero esos millonarios ¿eh? esos millonarios en su casa llenan solo cuatro de los bolsillos con, el, con, con, con la muerte de los pobres Mira esos policías cómo están ahí. ¿Eh? Deme, deme audio, señor director. Deme audio, deme audio. Bien, ...a uno ahí, matan a uno ahí porque ahí hay armas de fuego y ellos se tienen que defender, ellos no se van a matar. Entonces quieren decir que la policía es mala. ¿Eh? ley seca se acabó y ustedes van a ver que, que en menos de un mes aquí estamos cero de COVID o bien se de vacuna y, de, y, de, y de nada de eso con la ley seca porque para eso es que el toque de queda porque es que de noche todo el mundo está saliendo a beber escondido. ¿Tú, tú sabes los pares que se están haciendo clandestinos en este país veloz las fiestas que se están haciendo en, en, en, en, en, en, en sitios cerrados son muchas ¿pero por qué? porque hay bebida si no hay bebida no hay fiesta en su casa ley seca yo gracias a Dios tengo pa' de vinito guardado en mi casa por si acaso y eso es lo que usted tiene que hacer beba en su casa tranquilo veloz tenemos que irnos a la pausa estemos la llamadita o se fue se fue ok tenemos que irnos a la pausa, Veloz. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, Veloz. Quiero antes de terminar el tema agregar tres puntos. Adelante. El primero de ellos en torno a una llamada que realizó un televidente de diferencia entre cómo se comporta, bueno, vamos a incluir el país, Estados Unidos versus República Dominicana. Lo que pasa es que las autoridades son un reflejo de la sociedad. Entonces, como vemos cómo se comportan las autoridades en el bueno en el tenor estatal, asimismo es el pueblo dominicano. Entonces, todo el mundo sabe cómo actúan las autoridades, no hay que agregar más nada. Eh, lo segundo de la ley seca, eso aquí es prácticamente imposible. Aquí la gente, si prohíben el alcohol de alguna manera, lo que va a hacer es fabricar cleren clandestinamente no, y vamos a tener entonces no, eh, no lo estadísticas me, veloz. como se hizo en meses sí, pasados Roberto vamos sí, a tener pero que, óyeme, estadísticas veloz. de COVID-19 y estadísticas sí, de personas fallecidas por beber cleren sí, y el tercer punto que quiero agregar uh -huh. Uh -huh. termina termina ya lo puntos el tercer punto que quiero agregar Roberto es que sin ánimos de politizar porque no es el estilo de este programa siempre en un tenor neutral de manera personal, yo no he visto medidas de este nuevo gobierno que sean contundentes ni que sean sorprendentes en cómo tratar el COVID-19, porque, por ejemplo, esa medida del toque de queda, esa es una medida heredada, heredada, o sea, eso no se, no, no han hecho, no he visto nada fuera parte de prometer mil pruebas diarias que aún no se ha alcanzado la cifra y de que simplemente extendieron el horario de delivery que fue por una petición de un señor que se eh, encadenó en una estatua. O sea, yo fuera de eso no he visto nada. Aquí los ministros lo que están haciendo es trabajar por su futuro político, pero yo no he visto ninguna medida que sea sorprendente. Mira, Veloz, eh, vamos a la pausa porque tenemos que desconectar con nuestro hermano de Canal América. Atención, Jorge, vamos a tener que poner el programa de dos horas. Este programa está, está tomando mucho rating en Nueva York, ¿eh? Y la gente me está llamando mucho en Nueva York y eso, que no hemos empezado a hacer unas rifas que vamos a regalar vuelo y vamos a reconocer a nuestros héroes dominicanos allá en Nueva York, que son eh, nuestra gente olvidada. Eh, mira, el segundo punto que tú tocaste sobre la ley seca, no lo comparto porque, mira lo que sucede, esa, esa, esa producción de alcohol clandestino, primero, es muy mínima, ¿eh? es muy mínima, segundo, va a una clase muy específica, no va a esos evitos que, que va a un colmadón, ni que se metan a, a, a, a, a, a motel, a cabaña, sí, a hacer fiesta. No. pero hubo un punto que yo muy bien recuerdo, en el cual las muertes por Clerén eran mayores que las sí, muertes por Sí, pero es que, ahí es que, ahí es que eh. voy. Recuerda que el Clerén es un veneno. Eso es así, como, como es el nombre, así mismo mata. Pero es muy reducido, es muy reducido. No es lo mismo que tú me le digas a mí, a lo, a, a, a los, a, por ejemplo, a cervecería, a, a, a Brugar, a, a, a, a Bermuda, qué sé yo, a todas esa, ¡Ey, mira, un mes o 15, 15 días, para no exagerar, ¿eh? 15 días sin venderme alcohol. Pan, que sufran ellos. ¿Y por qué tenemos que sufrir el pueblo y los que trabajamos? A mí que, oye, que cierran si a mí eh, eh, eh, por 15 días, a mí no me afecte mi economía. Y a poco, que hay una, hay, hay hay una parte hay una de pa empleomanía que pero, no la van a sacrificar. Pero espérate, pero espérate. Es que esa empleomanía, el gobierno le está dando ayuda por fase. Y esas empresas grandes que, que llegan a una negociación y le diga, mira, no me puede cancelar ningún empleado por 15 días. O sea, hay, hay una posibilidad real, veloz. Y amigos televidentes, hay una posibilidad real de, de implementar la ley seca por 15 días aquí. Y tú vas a ver que en esos 15 días, en esos 15 días, que no vendan bebidas alcohólicas, que, que no eh, llenen esos colmadones de cerveza y que prohíban a todos esos establecimientos a bebidas, bebidas alcohólicas, no a la gente, que la, policía no, que la policía llegue a un colmadón y no aprecie a la gente, sino que agarre toda la bebida incautada y una multa de 100 mil pesos. Oye bien, atención presidente que le estoy dando la fórmula de, de cómo resolver el toque de queda. Ley seca, ¿Mm? anotan, anote eh, Chubasque, anote eh, el presidente de la república, anote el ministerio y anote el director de la Policía Nacional. Ley seca por 15 días. Prohibida la venta de esos magnates que distribuyan bebidas por 15 días. En el lugar que llega la policía que no comience a recoger gente, la gente déjela, pero el colmadón usted lo va a agarrar y todo lo que es bebida alcohólica la va a incautar porque estamos en la ley seca y el estado de emergencia lo permite hacerlo, entonces se incauta toda esa bebida y una multa al dueño del establecimiento de 100 mil pesos y usted va a ver que ningún colmadón va a abrir y usted va a ver que ninguno se va a atrever a hacer Aquí una fiesta Aquí las privada. multas no dan resultados, Roberto. Bueno, pero... Aquí eh, las multas eh, y eh, nada, eh, eh, es, eh, lo es lo mismo. Estamos probando medidas. Cuando viene a ver, esa se pega. Bueno. La ley seca. Señora, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Luego de la pausa, el viernes, el jueves, atención país, atención mundo, el jueves, tenemos una exclusiva con Yelena Solano de nuestro canal Hermano División de del México, de el Gordo y La Flaca. Eh, quien hizo la primera entrevista al artista urbano Tekachi 69 eh, donde habla eh, donde habla de Anuel Anuel AA donde dice que Anuel él lo traicionó y del Alfa así como también de Cardi B eso es el jueves mañana tenemos aquí al ingeniero Andrés Espinal que nos habla sobre la situación de la educación virtual los pro y los contras de los colegios privados todavía la pública no ha comenzado, empieza el 2 de noviembre pero eso es luego de la pausa, señores